Muchachos, ¿cómo están? Buen domingo para todos. Hoy voy a presentarles a un gran amigo, Bruenlos. Él eh, está celebrando o va a celebrar sus tres años de, como streamer en Twitch haciendo un concurso bastante bonito y creativo. Sobre todo para despertar la, cre la creatividad de todos. Él ya les va a explicar un poquito más adelante sobre este Bruenlos Snap. Crea tu propia carta. Bruenlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, hermano, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que súper, súper emocionado por esto. Eh, una forma de celebrar mi tercer aniversario, pero también eh, celebrar la comunidad de, de Snap, ¿no? Porque siento de que es una oportunidad muy bonita para nosotros poder relacionarnos como streamers y, y crecer la comunidad. Ajá. Y dime, este ahorita la gente en la pantalla está viendo una publicación que tú has hecho en Instagram, donde están las bases de este concurso. Incluso acá también hasta hace. estás tirando la casa por la ventana con los premios, ¿no? Estás involucrando también otros creadores de contenido que también ahí les vamos a mandar los saludos. Eh, a mí lo que me, lo que me has eh, pedido, Brendos, es para que yo sea jurado de este concurso, ¿no? Como una forma de evaluar, se podría decir, las cartas que vayan a, a crear los participantes. Eso ya, Brendos, lo va a explicar. A más, a más detalle en unos momentos. Entonces, Bruno, ¿cómo te sientes tú con todo esto eh, ahorita con lo de... ¿cómo, ¿Cómo te surgió, mejor dicho, la idea de hacer todo esto? Claro, mira, la verdad es que lo primero que pensé es que una vez, una vez que quise hacer un, una publicación de, de Instagram, eh, vi que había una para hacer una carta personal, ¿no? Y dije, ah, voy a poner mi cara y así para poner de chiste. Ya estamos en stream. Pero después dije, pero esto puede ser más grande. Le digo, esto puede poner las cartas que yo, piensa, que, que yo pienso que podrían ser eh, estar en el juego. ¿Por qué no hacemos un concurso? Y dije, ah, nomás un concurso chiquito en mi, en mi canal. Pero dije, pues esta es una oportunidad muy grande para, así como tenemos en otros juegos, hacer una comunidad entre las personas que ya nos vamos conociendo, porque entre nosotros nos damos ray, nos, da, eh, nos estamos apoyando. Dije, sería algo bonito extenderlo a toda la comunidad y ver qué tan creativa la comunidad es. Eh, he escuchado muchísimos en el chat diciendo, ah, deberían hacer una carta de Loki, deberían hacer una carta de tal persona. Ah. Y, y siempre hay esa pregunta, ¿y qué haría? ¿y, qué, y cuánto valdría? y todo eso, uh -huh. entonces es una cosa que ahora nosotros mismos como fans del juego podemos crear este, este tipo de, de cosas, obviamente no oficiales, pero es, es una bonita forma de, de sacar esos jugos creativos y a la vez también divertirnos un poquito con... con You know, con la comunidad. Lo bueno es que una carta tiene muchas variables o muchos elementos, ¿no? en este caso el costo de energía, el poder, eh, no solamente es la imagen ¿no? sino también el nombre, el efecto de la carta, ¿no? si es continuo, revelarse efecto único, o sea, hay, hay muchos elementos ahí que la, con los la, con la cuales la gente puede jugar y puede expresar digamos esta creatividad, de repente mucha, muchas veces hay personas que quieren ¿no? mostrar sus cartas o sus diseños y a veces no hay donde a veces en el espacio oficial no les dan la oportunidad entonces tú acá por ejemplo les pones ahí este concurso donde hay un incentivo incluso con un premio y tal entonces las personas pues se sienten más motivadas yo no he visto así nomás gruelos que por ejemplo en otros lados eh, fuera incluso del habla hispana o del español estén haciendo ese tipo de cosas así que pues ahí por esa razón también yo digo y esto es un esfuerzo muy grande que estás haciendo y creo que esto es algo que debe tener visibilidad ante la misma comunidad no dentro de lo que manejamos acá nosotros que la gente pueda que más que más este de ese tipo de concursos más gente se pueda enterar y así puedan venir a participar Comenzamos entonces con la primera parte de este UNLOS que es que vendría a ser la portada, ¿no? El Urenlos Snap. Crea tu propia carta, esta es la primera parte Ahí les voy a dejar de todas maneras los enlaces de información en los comentarios Probablemente muchachos se voy a fijar yo en los enlaces para que ustedes eh, sepan todo lo que tienen que hacer O los pasos que tienen que seguir Que la verdad es algo bastante simple No hay, no hay, mucha, no hay mucho papeleo, se podría decir o, mucha, o nos vamos a entreverar demasiado con eso Y acá vamos a pasar entonces a la siguiente página Que sería ya las reglas, bueno. ¿Cómo, ¿de qué tratan las reglas acá? Bueno, pues básicamente es eh, como, como dice, ¿no? El título, crea tu propia carta, ¿no? Tiene que ser una carta de Marvel, obviamente, eh, y que sea útil en el juego, ¿no? No solo es de crear una carta bonita, eh, mm -hmm. no se trata de, o sea, ahí puedes crear una carta con una imagen que saques de Google. No tiene que ser un arte original ni nada. Y obviamente le puedes poner eh, su energía, el poder y darle una habilidad, como tú mencionaste antes, ¿no? Uh -huh. Es muy importante eso porque, como dicen, no solo se trata de que sea una carta muy elegante o muy eh, única, sino que eh, todo tiene que ver, ¿no? La energía, cómo se puede usar en el juego, porque a veces puede hacer sinergia con otras cartas que ya existen en el juego realmente uh -huh. y, y sería algo, o sea, sería un plus, ¿no? claro Y eh, obviamente también las herramientas para crear estas cartas están en el, en el Discord, hay una página gratuita donde pueden ellos eh, armar esta carta sin tener que diseñar, no tienen que tener ningún tipo de, ningún tipo de eh, programa de diseño ni nada, todo está disponible gratis. Claro, incluso me, me decías que, la, que las cartas solamente tienen que ser exclusivamente de, de Marvel, ¿verdad? Personaje de Marvel. Dime, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que me hablabas justamente me cabe esta duda, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, dos personas, como están sacando de Google de repente las imágenes, ¿qué sucede si dos personas coinciden justo con la misma imagen a la hora que mandan las cartas, no? O sea, dos jugadores diferentes justo te mandan la imagen, no sé, pues de Deadpool, pero la misma imagen. ¿Qué, cómo, ¿Cómo toman ahí los criterios de evaluación en ese tipo de situaciones? Yo creo que en ese sentido también es es súper eh, o sea probable que pase eso uh -huh. y creo que de todas maneras esas dos cartas aunque tengan el mismo arte van a tener van a ser dos cartas completamente diferentes a menos de que por algún cierto alineamiento de planetas le pongan el mismo número de energía poder y, y, y La habilidad. habilidad Sí, yo creo que las dos cartas Así sean de Deadpool, las dos van a servir De una forma dif eh, diferente Ahora, esto eh, En el caso de Deadpool, como Deadpool ya Existe en el juego uh -huh. Sería eliminada, ¿no? Porque tiene que ser una carta que De un personaje que no esté en el juego Ahora, porque uh -huh. ya Marvel ya le Designó a Deadpool, por ejemplo Una, eh, o sea habilidad, Una habilidad en el juego y, y sirve, ¿no? O sea, sirve en su mazo de, destru de destrucción. Sí. Entonces, eh, este es un momento y una oportunidad para que todos los fans saquen los cómics, saquen de, de Google, se, se informen que otros personajes no han salido. Y de cierta manera, ¿quién sabe? A lo mejor eh, Marvel vea esto y, y diga, wow, esa carta está muy buena, ¿no? No, sobre todo que puedan estimular a personas que hagan ese tipo de concursos también... ...porque a ellos mismos les sirve, es como una fuente de inspiración también para poder hacer otras cartas... ...o poder, digamos, este, ver tantas ideas de habilidades diferentes que pueden tener cartas... ...porque yo sé que no es fácil, hay que, hay que siempre tratar de enlazar una habilidad con la personalidad... ...o la identidad de la carta también, o sea, no es tan fácil tomar esa decisión... ...ah, mira, yo le pongo esta habilidad a este Deadpool, no, o sea, es una habilidad que va justamente... ...con la, con la identidad del personaje y eso mucha gente lo puede hacer también... O o sea, hay gente que tiene clara también esa, esa, ese tipo de criterio. Y eso todavía es algo que no está explicado del todo acá todavía en esta parte, ¿verdad? Todavía creo que más adelante se puede explicar los criterios de evaluación y tal, ¿no, Urenlos? Así es. Ya, uh -huh. per perfecto. ¿Acá ya no hay nada más que decir? ¿En esta página está todo claro entonces, Urenlos? Sí, yo creo que sí. Ya. En uh -huh. esa parte, como les digo, es, es más que nada cómo lo pueden hacer eh, uh -huh. y qué es lo que tiene que tener la carta a la vez, ¿no? Uh -huh, uh -huh, está bueno Ya, a ver, siguiente entonces Ahorita acá dice las recompensas Mira, todo, todo, todos han venido para ver esta parte Brenos. A ver, recompensa, ¿qué está pasando acá? Crea tu propia carta ¿Dónde? A, ver, a ver, señor, usted tiene la palabra acá Bueno, pues obviamente eh, Para el ganador oficial de, de, de las votaciones Porque esto va a ser un concurso en el que vamos también A involucrar a las, a las comunidades Vamos a tener una votación Y la, la carta que sea La favorita de la comunidad se va a ganar el pase de batalla. En, ca en este caso estamos poniéndola de modo, que es el próximo pase de batalla que se viene, si no me equivoco, en febrero 7, sí. pero eh, si es que como, como el concurso va a llegar hasta el 4, eh, vamos a ofrecer que si es que aún no han agarrado el, el pase de Sabu y, tienen, y quieren ah. agarrar todas esas recompensas por adelantado, se, se puede dar el pase anterior. Entonces es una decisión de que el ganador puede tomar si es que quiere esperarse hasta Modoc o si es que quiere agarrar todas las recompensas de Sabu. No. Claro, está... A la vez... Uh -huh. José. No, no, no, dale, dale, no. disculpa. Sí, sí, sí. A la vez también eh, tenemos... Eh, bueno, obviamente todas las cartas que van, que, que van a estar en, en el concurso Las vamos a poner en un video para que toda la gente las pueda ver Pueda observar toda la creatividad de las personas uh -huh. Y eh, cada, en, en el caso de los jurados especiales, ustedes los invitados Van a escoger su propia carta favorita y en las cuales... Eh, el ganador va a ganarse una suscripción en el canal, eh, en este caso de tu canal, yo voy a estar poniendo suscripción eh, gratis para el ganador de, de la carta no, y, eso, y eso está bonito, ¿no? Es como una forma también de alentar a los mismos seguidores de los, de los otros canales que están siendo invitados para poder también participar en este concurso, ¿no? Por ahí de repente creas alguna carta. Yo en realidad les estaba también comentando a los muchachos ahí en el stream sobre esta, esta iniciativa que tienes y al comienzo estaba esta duda sobre si es que tenían que ellos mismos dibujarlo, ¿no? Entonces ahora ya tú estás dejando en claro que no es necesario esto. Claro que sí le daría un plus si fuese un arte original, seguramente, ¿no? O sea, si alguien hace un arte original y encima más las estadísticas de la carta y tal obviamente le da un plus todo va de todo ya va su o sea uno puede hacer lo que quiera puede sacar de gol y un garabato y lo puede poner ahí con tal que sea un personaje de marvel pero si va a competir si es una competencia libre donde puede haber artistas también que pueden entrar entonces obviamente van a haber siempre diferencias ahí y criterios de evaluación pues no entonces eh, solamente para que tengan en cuenta eso que tiene la libertad de poder ustedes eh, como dice Brendos poder hacer la carta que gusten dentro del, de este de esta variable que el personaje tiene que ser de marvel si on, o si pero pues ahí van a tener que, como se dice, no eh, estar sujetos a que va a haber mucha gente también que tiene diferentes. Va a haber diferentes tipos de niveles ahí de, de, ¿no? de calidad de carta. Se podría decir dentro de todo. Aunque también como dice Breno, si sale un. Alguien manda un garabato, pero pues no se tiene un efecto y uno se está demasiado increíble. También puede ser que esté al nivel de, de otro que esté haciendo un buen diseño. O un diseño original. Pero no tenga buenos. No tenga buena, buenos elementos. Se podría decir en la carta. no, O sea que, que no tenga ahí, no resalte tanto. Así que. Eso, eso es lo que lo hace. Eso es lo que no lo hace pay to win se podría decir, ¿no? Exacto, sí. Claro. Es la no lo hace pay to win sino lo hace accesible para que todos puedan tener las posibilidades de ganar. Ya, los vamos a la siguiente. Acá ya está todo claro, ¿verdad? En recompensas. Así es. Ok, pasamos entonces a la siguiente página. Y acá te dice: sube tu carta. O sea, hay que ir a un lugar, Brenlos, para subir la carta. Dice, ¿no? tú Uno primero diseña la carta, la tiene y después la subes en un lugar. Así es, vamos a estar en, en el Discord de mi canal, Estamos, hemos creado una, un canal específico que se llama Custom Cards eh, y ahí vamos a estar eh, subiendo todas las cartas, ya hay algunas cartas ahí también eh, que la gente puede ver si quieren tener algunas ideas eh, o, o ver, ver la competencia, a ver si es que eh, si se inspiran de cierta manera y vamos a estar poniendo esas cartas hasta febrero 2, eh, hasta el fin del día de, de febrero oh. 2, vamos a, vamos a recibir cartas, eh, eh, comenzando el 3 de febrero vamos a estar eh, poniendo las votaciones para que la gente pueda votar de las cartas que ya se eligieron, y, el, y se va a anunciar eso el 4, que va a ser el día de la celebración de mi stream. Uh -huh. eh, la vamos a hacer como a eso de las 12 del mediodía, que yeah. eh, vamos a estar dando, vamos a dar las recompensas, no solo las recompensas, sino la, el anuncio de las recompensas, ¿no? Claro, el jurado también va a estar contigo esa hora más o menos. Es, es, vamos a ver. Ah, eso si es, es cuestión de ir con coordina una, una coordinación sí. ahí, ¿no? Porque es. Podemos ah. coordinar acerca de eso, eh, ver una, un tiempo para que ustedes también anuncien sus ganadores en, uh -huh. en vivo. Y de cierta manera eh, podamos eh, toda la gente pueda saber quién, si, si salieron con premio o no. Ah, claro, claro, claro. Eso está, eso está bueno. Ah, acá, acá también estás explicando la página donde tienen que ir a crear la carta también, Ruenlos. Uh -huh. Así es. Más adelante eh, todavía, ¿no? Eh, sí, eh, la página... No, la página, si no ya. me equivoco... no te preocupes, yo tengo la solución para eso. Acá tenemos la página que Rubén está recomendando, que eso también el enlace lo van a tener en la descripción de, de este video. Y yo les he puesto un ejemplito acá más o menos de cómo ustedes podrían crear la carta. Acá lo bueno es que esta página les da para que ustedes puedan seleccionar la imagen... Luego acá la pueden escalar la imagen, incluso una vez que ya está la imagen la pueden escalar, si quieren más, más chiquita, más grande la imagen, eso ya depende de ustedes. ya Y luego acá más abajito pueden ponerle la energía, en este caso yo le puse 3 de energía y le puse menos 7 de poder hacia el meme nada más, pues no, pues justamente es mi edad, entonces le puse 3 menos 7 de... ahí. Y debajo eh, le puse el título de la carta que se llama tío Hulk, ¿no? porque va justamente con la temática el, el personaje y le puse una descripción, entonces... Con este tipo, haciendo este tipo de cosas, Jurenlos, con eso ya puedo estar admitido dentro, de, dentro del, del, del concurso, se podría decir, ¿no? Así es. Incluso es eh, súper fácil porque al final también tiene un botón para descargarla. Correcto. Y prácticamente ya tienes el, el, el link para dejarlo en, en Discord directamente. Ajá. Es, eh. es, es una página súper, súper intuitiva, súper fácil y... Eh, una muy buena herramienta, como dicen, free to play. Sí, sí, sí. Esta, este enlace también, igualito, así como el enlace del Discord para que suban la carta y todo lo demás, va a estar en, en, el, en los comentarios de este video, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder rápidamente a eso, si es que desean participar. Entonces, regresamos nuevamente a la parte de Instagram. Bueno, ya que ha quedado claro la creación de la carta ahí. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte. Invitados, acá justamente estábamos hablando de un jurado experimentado, no son personas que tienen pues años y años de experiencia. <risa> ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tal acá con lo? ¿Cómo ha sido la selección de los del jurado para este tipo de concurso? Sí, bueno, la verdad es de que obviamente eh, escogía personas que es, he visto que han estado jugando eh, Snap en. en ¿Cómo se llama? Creando contenido, no solo jugándolo eh, en streams, sino también creando contenido y siento de que saben del juego, conocen y no solo es de que van a ver una carta que se ve bonita y no, sino de que van a pensarle y siento de que es una forma de, de unir a las comunidades que he visto eh, diariamente. Uh -huh. Eh, Bad Mesa es, eh, es, es un personaje muy, muy, muy amigable de, eh, Hemos estado conociendo recién, ¿no? Que hemos tenido eh, de cartas Obviamente a usted, tío, lo hemos conocido ya de tiempo ah. Al igual que a Bilbachas, eh, que vinimos desde Saint Seiya Pero ahora yo sé que, por ejemplo, usted, tío, ha sido... Eh, fan de Hearthstone y ha estado jugando cartas por mucho tiempo, así de que entiende mucho mejor también el sistema de cartas, el sistema, ese tipo de juegos, así de que siento que en realidad ha sido una, una elección de ese sentido donde nos, nosotros nos conocemos, somos creadores de contenido, conocemos el juego y, y obviamente pues... Son muy muy buena onda ustedes Ajá. Dime, y siempre en los siempre en el grupo de jurados Tiene que haber uno que es el despiadado El cruel, ¿no? ¿Quién va a ser ese papel? Muy buena pregunta el, el... ¿Tienes, tienes mucha ¿Quién va a ser la basura? ¿Quién va a ser la basura de todo? Va a agarrar a las a... cartas y las va a romper Esta porquería no sirve Ándate, regresate a tu casa, <risa> agárrate un lápiz No, regresa reza reza primaria De nuevo ¿Quién, ¿Quién va a ser ese? ¿Quién va a interpretar? Porque tiene que haber que así el rol del, del malo, ¿sí o no? Definitivamente, ahí vamos a tener que juntarnos a, a, a, a ver y que sea una sorpresa para todos. <risa> sí, eso, eso le va a agregar más emoción, ¿no? Más, in, más, más intensidad le va a agregar al, al concurso, ¿eh? Es, Definitivamente. Está bueno, ahí está entonces Batmesa, que es español, me parece Batmesa, también es de España, can, es de la isla Canaria todavía el hombre, ¿eh? ¿Ya? de la isla canaria luego esto luego está bilbacha que él me parece es mexicano, ¿verdad? Mexicano, sí. ya, mexicano también se sí lo he visto así streameando muy buena onda el tipo y pues ahí estoy yo al medio, muchachos, ahí gracias por, por tenerme en cuenta, Urenlos, ahí vamos a dar lo mejor para que esta, esto sea lo más eh transparente, de, de, dentro de lo, de lo más objetivo que se puede hacer, ¿no? Tratar de, de medir todos los criterios y en base a eso, pues, seleccionar al, al ganador. Bien, entonces, ya dicho los invitados y el jurado, la gente ya conoce quiénes son los que vamos a, a evaluar sus cartas. Luego seguimos con la parte de las preguntas frecuentes. ¿Qué hay aquí, Renos? Bueno, eh, como, como habíamos, habíamos eh, hablado ya antes, el hecho de que si es que necesitas dibujar, saber dibujar, no lo necesitas, puedes sacar una imagen de Google, puedes tomarle una foto, si es que tienes cómics y ves una foto mm -hmm. bonita de, de un personaje, lo puedes sacar y lo puedes subir, eh, no es necesario eh, tener un, ¿cómo se llama?, un posgrado en arte, ¿no?, eh, las car ¿Cuántas cartas se pueden subir? No hay un límite Antes habíamos puesto que era un límite de 5 Pero mejor Si es que sabiendo De que es cosa de Tener una imaginación no solo del arte Sino todos los componentes Siento de que no La gente no, no sé Si es que va a poder poner más de 5 Pero si es que tienen la imaginación Y tienen los recursos Y saben de, de ese pongan todas las cartas que puedan, están mm. disponibles, siempre y cuando cumplan con los rubros que se han establecido, claro. que sean de Marvel, eh, y siempre y cuando también eh, sean de forma respetuosa también. He visto, hay algunas cartas que he tenido que banear en el canal Uy. y dejen, eh, sí les voy a decir, de que sí vamos a estar baneando cartas. ¿cierto? O sea, era un contenido así ya que se iba para el 3X o una cosa así. Así es. Ah, Ajá. no, Entonces, pues... Hay, no. Hay de se tiene que tomar decisiones. Claro, y aparte como que los mismos de Marvel, ese tipo de cosas pues no le impulsan tampoco, no está muy, muy contrario a, a lo que ellos digamos eh, están tratando siempre, ¿no? De ser más family friendly, ¿no? De, de estar siempre claro. pues como a explorar todo tipo de... para todas las edades, mejor dicho, ¿no? Entonces... Ya saben muchachos, no se me pongan calientes aquí, ¿no? Bien. Tranquilos, nada más, que no se les vaya. Que no se les vaya la cosa. Y simplemente, pues, dentro del respeto, ¿no? Dentro de lo que es de un contenido amistoso. Manden sus cartitas. Y no va a haber ningún problema en que se le puedan aceptar. Incluso como dice Aurel, los pueden enviar 5 o 10 cartas. Y les da el tiempo y les da la creatividad para poder hacer eso. Pero al final solamente una va a ser elegida. O sea, no es como que ah, tengo más posibilidades. Es, es como que al final va a haber, Vas a estar con una lista de mucha gente También que va a estar compitiendo Entonces eh, va a haber siempre una selección Y solamente una carta no va a ser seleccionada de todas esas Sí Y pues obviamente en el caso de subir Cartas de un personaje que ya existen eh, No se puede hacer eso La, eh, Definitivamente eh, No podemos hacer algo que de una carta Como ya habíamos hablado Que ya existe porque el juego Marvel ya estableció cierta, eh, Cierto valor a esa, a esa Carta, así de que eh, procurar, eh, procurar eh, crear personajes de que todavía no han salido en el juego mm -hmm. y ahí hay un typo en la, en la última pregunta, pero la pregunta en realidad era si es que puedes poner otra carta que ya existe en el Discord mm -hmm. y eso sí se puede si es que hay una carta que no ha salido en el juego pero ya la puso ahí otro vamos. concursante, si sí puedes usar ese, eh, esa carta, puedes no. usar el mismo arte o usa otro arte si quieres ser un poco más original porque dos cartas del mismo personaje no van a ser exactamente iguales, ya que el número de energía, el número de poder y la habilidad van a ser completamente uh -huh. diferentes. ¿Y qué pasa con estas cartas, por ejemplo, que ya están en Marvel Snapson, por ejemplo, hay algunas cartas como Ghost, por ejemplo, que no, va, no salen todavía en el juego, pero ya están ahí, supuestamente están proyectadas para que salgan creo que el otro mes, más adelante... ¿De esas también pueden utilizarlas? ¿O ya por el hecho de estar también en Marvel Snapson y estaría como que dentro de los leaks eh, ya no no, no no participaría? Yo creo que sí, eh, podríamos contar, contar eh, las cartas eh, que todavía no han salido eh, y que se han liqueado, porque sé que las están sacando poquito a poquito, eh, siempre y cuando eh, no sea una, directa, una copia directa de, de esa carta, ¿no? Porque, ah. por ejemplo, puede haber mucha gente que vaya a, a ver las leaks y nada más copiar el poder y el este, y, y es prácticamente le estás robando la idea ah. a Snap, ¿no? Pero si es que todavía no ha salido en el juego, yo creo que sí las podemos considerar, ya que... Eh, como tú dices, ¿no? Realmente no están no están especificadas todavía en el juego uh -huh, uh -huh. y en el meta actual no se pueden jugar de cierta manera entonces. Uh -huh. Claro, solamente que le dan algunas modificaciones a lo que ya está ahí, pues, ¿no? En este caso, como tú dices, se puede ver una variación en imagen, variación en el también en la descripción de la, de la carta, en la habilidad, en lo que hace, ¿no? Está, está excelente. A ver, entonces, tenemos otra imagen más que dice, ahí están todas tus redes, pues, Brenlos. ¿Dónde te puede visitar la gente, Brenlos? A ver, ya te quieren conocer, dice, oye, muy, tres años de streamer viejo, y esa es una experiencia grande. ¿Cuántas cosas no habrás pasado con esos tres años, viejo? Uy, no, ahorita que estamos justamente poniendo clips en las pausas A veces me pongo a ver todos los clips de todos los tres años que hemos estado viviendo Y wow, toda, todas las experiencias que tenemos O sea, chistosas, puros wins, fails de todo tenemos Gracias a Dios, sí, estamos todavía tres años ya en la plataforma morada eh, y, y pues ahora recién hemos comenzado el Twitch y el TikTok con las jugadas Con las cosas que hemos estado haciendo en, en Snap sobre todo eh, tenemos muchos muchos salen eh, creo diario un, un video bien eh, y todos los domingos tenemos videos en youtube también claro. de una compilación de todos los de todos los clips que tenemos uh -huh. y, y dime cómo es que salió este el nombre de Gruenlo? qué significa exactamente para ah, los que recién te están conociendo acá en el, en el sí. canal ahorita Sí, yo hace cinco años eh, pues eh, comencé con mi pareja, Ren, eh, y comenzamos a hacer muchos videos de, de Instagram. Y todos nos decían, ah, deberían crear un, un canal de YouTube, un canal de YouTube. ¿Y cómo lo llamamos? No sé, ahí creamos su nombre, Ren, y el mío, Carlos. Ah. Los juntábamos ah, Ren lo salió. Y, y comenzamos a hacer mucho YouTube. Después eh, decidimos, bueno, él decidió eh, dejarlo. Y yo me, me moví al gaming y dije: Pues ya el nombre ya está establecido, es un mm -hmm. nombre original, entonces me voy a quedar como Renlos. Entonces ahora el Renlos ya me conoce. Sí, sí, sí, Y yo al comienzo, cuando yo, yo te vi por primera vez, pensaba que eras mexicano. ¿ya? Oh, por sí. alguna razón pensaba que eras mexicano, ¿no? tenía un, A veces como que te salía el güey y decías güey varias veces, entonces decía: Este man puede ser mexicano, decía, ¿no? Pero ya después la sorpresa fue grata cuando, cuando nos enteramos, o bueno, me enteré que eras peruano, ¿no? Mismo, tú mismo dijiste que eras de Perú y todo. Y creo que y me ha pasado ya con alguno, con algunos peruanos que no sabía que eran peruanos, y justo tenían también esto que decían, sí, pues güey, y que se este ser mexicano, seguro. Es que el acento, el acento a veces del el ser un poco neutro, así es este, ¿no? Algo, algo como que a veces se puede confundir, ¿no? Sí, no, y sobre todo aquí en Estados Unidos, yo vivo aquí en Los Ángeles, siendo una, una ciudad que tiene muy predominante mexicana. Yo crecí con ya 15 años aquí, crecí con, con amigos que todo es güey, güey, güey, güey, y ya como que se te pega, ¿no? Y a veces necesitas como que amigos peruanos y cuando estás entre en el, en el ambiente peruano, ya te sale, ya te sale todo, todo el acento, ¿no? Claro, ahí sale, salen sale tus orígenes, pues te, ahí brota, sí. brota todo eso, brota todo eso. Eso, eso está genial. Pero bien, eh, entonces, Bruno cine ya va a cumplir tres años, muchachos, es muy especial. ¿Hay alguna anécdota que tú te, que tú te acuerdas ahorita como streamer? Algo de lo que tú, pues, este, algo que hayas pasado que pues digas, este es, un, este es uno de los mejores momentos de, digamos, de toda mi carrera, de todos esos tres añitos. Sí, la verdad es de que muchos, eh, muchos, pero de los que, más, los que más recuerdo, una de las cosas más bonitas que tuve como streamer es de que, gracias al juego que jugamos antes, Ainsella, eh, conocimos a mucha gente, muchos a, amigos, ¿no? sobre todo que les llamamos el Chupi Squad en el tiempo. Mm. Eh, tuve, tuve la dicha de conocer a uno en persona que, mm. que vino, eh, Dodo vino para, de, de vacaciones. En, aquí a Los Ángeles y se quedó aquí a dormir en mi, en mi mueble. Sí, sí. Eh, y es algo irreal, ¿no? O sea, gente que conoces de solo, solo así, de cámara, y de la nada pues lo, lo puedes abrazar. El mm. primer día, sin haberlo conocido antes en persona, cuando nos vimos, nos abrazamos. Eh, tuvimos una semana muy, muy bonita. Fuimos, eh, nos fuimos a, a pasear y todo con su familia. Y a la hora de despedirnos también, eh, hicimos stream juntos sí, sí. aquí, fue, sí, fue una experiencia muy bonita. Y, y a la hora de despedirnos en el, en el aeropuerto hasta lloramos y su esposa se reía de nosotros y nos tomaba video. Pero la verdad es de que es eh, para mí lo más bonito de tres años de estar aquí en stream son las personas que hemos conocido. La verdad que... Es sobre todo en la pandemia yo comencé uh -huh, uh -huh. Eh, justo al, a principios de la pandemia uh -huh. y si no me eh, si, siendo serio yo creo que es lo que me ha mantenido cuerdo eh, uh -huh. en todo este en toda esta locura siento claro. de que los amigos que conseguimos eh, las amistades como con usted tío con todos ha sido lo más bonito que puedo obtener de de tres años de, de entretenimiento, de creación de contenido, ¿no? Incluso a veces son hasta personas que te puede, con las que te puedes llevar mejor a que con la gente que, que conoces, ¿no? En, en la vida real, ¿no? De alguna forma sí. conectas más y después cuando los conoces en persona dices, oye, qué genial, la verdad, no me equivoqué, eran, eran personas eh, súper chéveres, ¿no? O sea, sí. justo que tienen, tienen uno, los gustos muy similares a los tuyos, viven de una forma muy similar a la tuya, hasta piensan de repente de una forma similar a la tuya, y tienen los gustos y demás, ¿no? Entonces, oye, dices que genial. O sea, conoces personas así como has conocido a tu amigo Dudu Y pues eh, hace el esfuerzo incluso de venir, ¿no? Y, y poder este, tener este contacto personal Y es genial, viejo eh, Muchos mucho seguramente quisieran tener esa misma experiencia ¿no? Que has vivido tú Así es, ¿no? Incluso me, me da risa mucho porque Ren me, me, me decía... Yo, yo pensaba que los amigos por internet es, eran, o sea, eran falsos, pero ahora que los veo a ustedes así, tan unidos mm -hmm. y tan chistosos, o sea, dice, se, ha cambiado mi, mi noción de lo que es tener amigos por internet, ¿no? Claro, y, claro es que se pueden establecer relaciones eh, largas, o sea, sí. a veces piensan, no, este man lo conoce ahorita por el momento nada más, pero una vez, que, una vez que ya lo conoces y todo puede hacerse una amistad muy duradera, muy buena incluso, ¿no? Más adelante quién sabe, de repente por ahí algo, algo puede pasar y mire, justo esa amistad la tienes ahí y puede, puede ser una cosa muy grande. Entonces, Bruelos, la gente ya está enterada de lo que tiene que hacer ahora ya te conocen un poquito más también de paso, ya saben ya quién es Bruelos, qué hace, ¿no? Eh, eh, incluso él es artista también Acá como pueden ver todas las ilustraciones Y las cosas que él ha hecho le Totalmente de su autoría Él mismo ha, ha pintado, ha dibujado, pinceleado Por eso es como que este tipo de concursos Va bastante con él también ¿no? Porque va con el tema de la creatividad y el arte y él como no, es, no está siendo muy exigente Acá le está diciendo a todos si gustan en Google mismo Porque no, no necesita ser artista para poder participar en esto Cualquier persona lo puede hacer Solamente vas a Google, sacas una imagen Pero que tenga que ver justamente con personajes de Marvel Y que además no existe esa carta todavía dentro del, del juego ¿no? Que ese personaje no esté dentro del juego Y pues de ahí ya lo de la, Fuera de esas dos restricciones Creo que lo demás ya es totalmente la libertad creativa de la persona En realizar la carta Y participar para poder pues eh, Tratar de ganar estos jugosos premios en este caso el pase de temporada, suscripciones en otros canales también que... Eso ya hay un proceso por ahí de evaluación Acá pues en parte se va a estar eh, aprendiendo Sobre la marcha, ¿no? Porque ahorita pues vamos a Recibir todas estas cartas, el 2 de febrero Seguramente vamos a comenzar a evaluar Recuerden que no les queda mucho tiempo, ¿eh? Estamos, estamos 29 de febrero, seguramente Hoy voy a tratar de subir este video también para que la gente Ya se vaya enterando Y eh, tienen unos días para poder Buscar alguna imagen, incluso tienen este domingo De repente libre, ¿no? Para poder ver algo De repente por ahí y dejar su participación Mientras más gente participe Dime, Bruno si ¿qué tanta acogida tiene que haber de repente por ahí o tenías pensado hacer de repente más adelante un 2.0 de este, de este concurso? Sí, definitivamente eh, es lo que estaba pensando. Muchas de las cosas que hemos estado hablando acerca de hacer concursos o hacer eh, eventos de Snap están basados a, a los torneos que se van a hacer en futuro y esto. Y yo siento de que entre que todo eso viene, esto puede ser algo que podemos hacer, eh, no solo en mi canal, podemos extenderlo a otros canales eh, y, y obviamente hacer un 2.0, un 3.0, a lo mejor expandirnos fuera de Marvel si es que queremos eh, y, y ver cómo podemos llevar la creatividad dependiendo de cómo vaya este concurso puede ser aún más grande podemos a, a lo mejor obtener sponsors para poder mm. dar muchos más premios a la comunidad eh. que sería súper, súper excelente entonces definitivamente es, es algo que, que a mí me, me gusta porque para mí siempre lo que es creativo es, es el, el, la creación de contenido siempre ha sido para la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué se le puede dar más a la comunidad? ¿Cómo podemos hacer que la comunidad eh, esté más activa y, y esté disfrutando mientras esté más activa? Sí. ¿no? Yo espero de corazón, muchachos, que apoyen mucho este tipo de concursos, ¿eh? porque gracias a este tipo de, de cositas, ¿no? Si, esta, si personas como Rubén los ven que hay un, una buena acogida acá, hay buen apoyo, no hay buen recibimiento, pues se van a sentir estimulados a querer seguir haciendo más y de repente hasta más grande, hasta mejor, quién sabe. Entonces, acá sí les voy a pedir a todos que se traten de anotar, traten de participar, más que todo por el hecho que la misma voluntad ¿no? de, de querer este expre, expresar su creatividad se podría decir y por ahí de repente quién sabe ganar un pasecito de temporada, una suscripción, ahí están, como les digo, así ese es el primer pasito de muchos que se pueden llegar a dar más adelante. Es cuestión de darle apoyo a ese tipo de proyectos y ver hacia dónde vamos, ¿no? Dentro, dentro de este camino bonito, digamos, esta aventura que es de Marvel Snap. Eh, estás diciendo también de los torneos también, Ruenlos. De repente más adelante también se puede hablar de eso si es que se hacen torneos, cosas más grandes de repente con premios por ahí, ¿no? Eh, interesantes para que la gente participe. Ya seguramente estaremos haciendo un video como el que hemos hecho hoy hablando de más detalles sobre eso. Breno seguramente poniendo explayándose con su arte ahí, ¿no? Haciendo su infografía para que las personas puedan eh, puedan estar enterándose de todo. Pero por ahora este es el primer concurso que él está haciendo. Su tercer aniversario lo van a tener el 4 de febrero, ¿verdad, Breno? Ahí vas a estar haciendo tu sí. transmisión. Ok, 4 de febrero, transmisión en Twitch, eh, bueno, en plataforma morada, a, más o menos al mediodía, no, para que se den una idea, van a estar ustedes, eh, todos tienen que estar ahí porque ahí pues, dime, el ganador tiene que estar eh, necesariamente en vivo o tiene que estar ahí en tu canal en ese momento o este puede, digamos, salir de, o, o, o es que le van a avisar, o sea, gana y pues lo contactan y le avisan en todo caso que ganó. Eh, le vamos, vamos a avisar, sería genial de que esté, esté en ese momento para que podamos obviamente decidir si es que quiere comprar el pase, como dije, de claro, Sabu o, claro. o este, porque en ese sentido eso sí es un tiempo muy muy específico, muy corto, ¿no? Claro. Porque ya se acaba se acaba el, el pase y si es que la persona que gana quería el pase de Sabu, se le va a pasar el, sí. el tiempo. Entonces, súper recomendado que estén ese día. Eh, vamos a estar jugando Snap, vamos a estar eh, tratando de divertirnos también aquí. Eh, vamos a estar, creo... Eh, ocho horas en stream, o sea que no va a haber posibilidad de que si, se, si no están ahí a las 12, no se preocupen, pueden llegar, ah, llegué tarde ¿quién ganó. De todas maneras. <risa> claro. eh, vamos a estar ahí celebrando, así de que únanse a la fiesta. <risa> sí, lo, lo, lo ideal sería que todos estén ahí, ¿no? Todos estén como. ¿Cuántas horas más o menos vas a estar streameando? Estaré ahí unas. 8 eh, horas más o menos. Ah bueno ya buen tiempo entonces, vas a estar del mediodía hasta las 8 de la noche se podría decir para que ustedes, sí. es que yo sé que hay diferentes eh, diferencias horarias entre la gente sí. pero para que se den una idea más o menos entre el mediodía y 8 de la noche igual es como es tan amplio el, eh, el rango en el que va a estar los streameando entonces entre esas horas ya saben que ustedes lo pueden encontrar ahí el día 4 de febrero, igual ya saben entrar a su Discord, de él, los enlaces los voy a dejar en, la, en los comentarios, tienen la a ver, tienen ahorita dos enlaces, tienen la página en realidad tres, no tienen la página donde van a hacer las cartas. Tienen el Discord ¿no? de Urenlos para donde ahí directamente van a entrar al canal para participar. Si es que quieren ver revisar las reglas de nuevo, pues se van a la parte de arriba. Ustedes vayan a la de ese mismo canal en el chat. Se van a la, a la parte de más arriba y ahí van a poder encontrar también eh, todas las reglas. Si puedes, Urenlos, trata de pinear eso de ahí. O sea, márcalo. O está pineado. Está pineado. Entonces mejor. Entonces le dan clic a al, al lo que es la opción del pineo y pla, con eso entra directamente van a llegar al mensaje sin estar Hacia arriba en el Discord para los que no, digamos, para los que no usan, no están muy acostumbrados a estar utilizando Discord. Luego de eso van a tener también el enlace de la plataforma morada de Urenlos, también para que lo puedan ver. Entonces, esos tres enlaces. Y es más, él tú qué días estás streameando y entre qué horas más o menos, Urenlos. Yo streameo eh, de lunes, de lunes a sábado, streameo a las eh, hora, Perú, 9, 9 de la mañana, y después a las 7 a las 9 de la noche. Ya, entonces, son dos horarios en los que Bruno se está streameando dentro de estos días. Entonces ustedes pueden ir eh, y preguntarle. Cualquier consulta que tengan ustedes sobre el concurso. Van y le mandan un saludo. Y de paso pues le hacen la pregunta para que él les pueda responder sin ningún problema. Sobre lo que incluso ya se ha hablado acá. Pero de repente por ahí tienen alguna otra pregunta. La pueden dejar acá en los comentarios también si desean. Él va a estar probablemente viendo este video los comentarios y por ahí responderles. Pero también si quieren que sea más personal, pues pueden ir directamente a su canal de Twitch en los horarios que les ha dicho. Y ahí poder este, hacerle las preguntas Así que Rubén los ha sido un placer haberte tenido acá Gracias por habernos explicado Toda lo que es la información esta de, Del concurso de Crea tu propia carta es, Me parece que esto puede ser hasta una franquicia Todavía, quién sabe ¿No? Si esto va creciendo por ahí se hace una cosa más, más genial, más bonita Todo depende ya del apoyo de la misma comunidad Pónganse las pilas muchachos que este tipo de cositas No se ven todos los días ¿no? e Incluso conlleva un trabajo hacer todo esto También el, el tiempo también de la persona en, en diseñar todo esto y aparte también estar pues ahí haciendo el concurso y aparte los jurados también que están llegando para apoyarlo ¿no? entonces todo eso es un, un trabajo que pues en realidad lo único nada más que se pide es, es el apoyo o el recibimiento que le pueda dar la gente ¿no? ojalá que pueda ser así para que esto pueda continuar, así que Bruno alguna cosita final que decirle aquí a las, a las personas que te ven hoy en este video Sí, nada más, pues primero agradecerte a ti y a todos los invitados. Eh, la verdad que es es muy bonito no solo poder hacer un concurso, sino colaborar con otros creadores de contenido. Eh, yo siento de que eso demuestra que, o sea, la comunidad también de este juego puede ser muy muy buena eh, y eh, a comparación de otros juegos y es lo que eso es lo que queremos. Eh, ¿Cómo se llama? Implementar, ¿no? Más que nada dejarle saber a la gente de que es, es una comunidad muy sana para poder entrar. En, eh, definitivamente el juego tiene muchísimas capacidades. Los invitamos a que, a que participen de esto para que no solo sea el juego, sino hagamos algo como, como un grupo y sigamos creciendo así, eh, sigamos invitando a más gente a que juegue el, eh, el, el juego y definitivamente divertirnos juntos ya, perfecto, muy buenas palabras de cierre Eurenlos ¿eh? ya saben muchachos, entonces ahí, ahí está quedando lo de Eurenlos, se nos cuidan y ya nos estamos viendo entonces en el concurso hasta luego hasta luego